Bueno, de nuevo, nos encontramos en la segunda parte del repaso de etiquetas de formulario. Para ello nos vamos a la página 61 del PDF de apuntes que estamos utilizando como referencia base. Bien, ahora vamos a hablar de la posibilidad de agrupar elementos dentro del formulario o controles del formulario. Para ello se hace uso de la etiqueta Fieldset, ¿de acuerdo? Conjunto de campos, se podía traducir es lo que hace hace Fielsep antes de ver el código. Pues esto es lo que se muestra en la página web donde hay un formulario que hace uso de Fielsep. Una especie de recuadro que engloba una serie de elementos o controles que nosotros queremos que estén relacionados entre sí o agrupados. Como observáis, dentro del Fielsep está un input IP radio para escoger el sexo y un input type radio para escoger el sexo mujer. Por defecto, continuamos con el ejemplo, tenemos seleccionado el sexo mujer. Y luego, por último, también hemos englobado con el FIELSEP el estado civil. Si os dais cuenta, cuando se, o se hace uso del FIELSEP, que es este recuadro externo, Aquí aparece un nombre. Para que aparezca un nombre, tenemos que hacer uso de leyen. Leyen es el título o leyenda asociado al fielse. Hasta ahora hemos visto que traducíamos texto y que algunas veces nos interesaba que ese texto no se viera. Para eso utilizamos un input type password. Existe una serie de controles o elementos que se han ido perfeccionando o haciendo más específico en función del uso. Por eso, por ejemplo, cuando queremos utilizar una entrada que es de tipo numérico, hacemos uso de input type number. Si queremos que haya un máximo de dígitos, haremos uso de max Por ejemplo, cuando queremos que el formato sea el de un correo electrónico, pues hacemos uso de del input type email o cuando queremos que sea una URL una dirección web o cuando estamos hablando de una fecha cuando queremos que aparezca el, la hora cuando queremos que aparezca la fecha y la hora o cuando queremos solamente aparezca los meses del año de acuerdo también hay uno que hemos utilizado en algunos ejemplos que es SER de búsqueda y otro muy habitual que es cuando queremos en hacer uso de un, un selector de colores el input type color que es lo que ocurre, que esto está asociado con los patrones regulares de acuerdo y en este caso lo que se está es construyendo un control que en su momento la mayoría de ellos son en su base tipo eh, texto pero que responde a un patrón regular de búsqueda. ¿Qué es lo que ocurre? Que para identificar la etiqueta de los controladores, o de los controles, mejor dicho, se hace uso de la marca label, que unida al atributo for, sirve para asociar el texto interno a la etiqueta label respecto al nombre del control que se está indicando en el atributo. Es una manera que tenemos de identificar el atributo con un nombre, ¿de acuerdo? Y también existe, y con esto lo dejamos porque ya formaría parte de un curso superior, el, la etiqueta DataList. Esta etiqueta, que es una etiqueta muy potente, es decir, hay algunos navegadores que no la permite o mejor dicho, no la muestran. ¿Y qué es lo que nos va a facilitar esta etiqueta? Pues añadí entrada a un control de cuadro de texto y también a cuadros especializados como los de correo electrónico o URL. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos esta introducción a la etiqueta, o mejor dicho, este repaso de la etiqueta básica de un formulario.